Nosotros seguimos hoy martes el 16 de noviembre del año 2021. Esto es el toque del mediodía. El reloj marca 12.23 de la tarde. Miren esta información muy lamentable. Hoy eh, los taxistas están eh, al garete en la parte este del país. Y miren ustedes, este joven fue encontrado muerto. Un joven eh, que fue declarado desaparecido. Él eh, trabajaba como taxista de iDriver. Y lamentablemente la policía informó eh, que encontró su cuerpo sin vida Lamentablemente informar eh, que este joven eh, falleció, fue encontrado sin vida Según cuentan los familiares, el joven identificado como Rainiel Peña Oriundo del sector Cristo Rey en Santo Domingo eh, Del sábado para el domingo no amaneció en su casa Como de costumbre agregan los familiares y que lamentablemente eh, lo encontraron sin vida por la policía. La información que está difundida en los medios es que el joven fue encontrado sin vida, sin su vehículo y sin su pertenencia, en unos matorrales de Villamella, en Santo Domingo Norte. Eh, bueno, eh, esto se une a otro taxista en Puerto Plata que también eh, fue encontrado sin vida. Muy lamentable lo que está sucediendo eh, eh, últimamente con los taxistas, con este tema de, de, de las aplicaciones, por ejemplo esta Uber, y los taxistas de, de, de Punta Cana, de Bávaro, de Higüey, que no quieren ceder con el tema de las aplicaciones. Muy lamentable eh, esta información de este joven eh, taxista. Ojalá, ojalá eh, encuentren a los culpables de esta, eh, de esta de estos rendos crímenes, muy lamentable. Paola Estrella, Así es, tú tienes Roberto. algo que compartir con nosotros. Yo creo que esos muchachos que tú tienes ahí, los <ríe> dominicanos que estaban supuestamente secuestrados, digo supuestamente, porque ¿y quién pagó <ríe> todos esos millones que estaban pidiendo por ellos? Ay, Dios mío, pero ojalá que, como tú dices, que esos muchachos, vamos a pensar que esos muchachos andaban de parranda. Y no era nada secuestrado, pero lamentable el caso es una realidad, señor director. Tenemos la fotografía que los familiares de Joel eh, Pineda cambiaron el semblante eh, de tristeza que ellos tenían a júbilo cuando se, se entregaron se enteraron de que este junto a dos camioneros más fueron liberados en Haití, luego de permanecer por un mes y nueve días en manos de secuestradores. Por la liberación de Pineda y sus compañeros Wilson Rodríguez y Luis Díaz, los raptores llegaron a pedir, señores, 200 mil dólares para dejarlo, eh, regresar a República Dominicana la noche de este lunes señores anoche en el barrio Los Ángeles del kilómetro 13 de la autopista Duarte los parientes de Pineda colocaron música tomaban cervezas y preparaban un zancocho al saber que él venía de regreso a su patria con su gente y eh, ya ustedes saben señores estos muchachos pues fueron liberados y según la información, la puesta en libertad de los choferes fue confirmada por el senador de Sánchez Ramírez, Ricardo de los, San, Ricardo de los Santos, quien además es presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano Fenatrado. La información que tenemos, Roberto, es que estos Jóvenes, pues los familiares no pagaron el rescate, simplemente pues eh, supuestamente pues los secuestradores de Haití ya al tener un mes y nueve días y no ver que las personas, los familiares pues tenían ese dinero en mano pues lo liberaron, esto señores hay que investigarlo porque los secuestradores cuando piden una suma de dinero no es verdad que porque duran un tiempo los familiares sin eh, dar el rescate, pues lo van a liberar. Lo que tengo entendido y porque muchas veces eso ha, eso ha pasado, es que ellos lo maten. Oh, qué bueno, qué bueno que a estos jóvenes dominicanos eso no le pasó, pero las autoridades, ojo con esto, las autoridades deben de investigar porque también en muchos casos se hacen unos autosecuestros. Pero ¿cómo estos camioneros van a hacer un auto secuestro y pedir 200 mil dólares? Ellos eran hijos de, de, del presidente Luis Abinader, de, de Danilo Medina, de, de Lo Vicini, de Lo Pepín, de Lo Corripio. No, entonces ¿cómo ellos, si es un auto secuestro que se está, se está presumiendo también, van a pedir esa suma de dinero? Pero ahí están las autoridades competentes, el Ministerio Público, me imagino que como fue la noche, anoche del lunes que ellos eh, estaban eh, en camino hacia su, su hogar en el kilómetro 13, pues los el Ministerio Público aún todavía, ellos deben de estar en el Ministerio Público interrogándolo y ojalá que ellos hagan su trabajo y que se investigue y que de no ser así, pues que ellos puedan colaborar con algunas informaciones de algo que escucharon, de algo que vieron en Haití, de sus secuestradores, pero lo más importante es que ellos están vivos, ya están en República Dominicana y que el Ministerio Público puede ahora en adelante pues haga eh, el interrogatorio necesario para aclarar esta situación que de verdad pone a todos nosotros en mucha confusión, así que enhorabuena Entonces, que ellos están esos en dominicanos secuestrados en Artí, no estaban muertos, andaban de parranda